Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte el show de stand-up Big Bang Theory, científicos sobre ruedas, las carreras de posgrado que lograron su acreditación y una charla sobre ébola. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? cuenta con un sistema de evaluación de los posgrados que ofrecen las universidades en el nivel de especializaciones, maestrías y doctorados. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que funciona dentro del Ministerio de Educación de la Nación, es quien se encarga de llevar adelante estos procesos evaluativos. Nuestra universidad, durante los últimos tres años, acreditó en total 21 carreras de posgrado. La universidad puede aprobar sus propias carreras, pero si no está aprobado por el Ministerio y por la CONEAU, que es la Comisión Evaluadora, esto no tiene validez a nivel de otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. Entonces esto le brinda a los graduados una legitimación de su propio título universitario. La verdad que para nosotros la acreditación en CONIAU significa un gran paso adelante, dado que para la terapia ocupacional en la Argentina es la segunda carrera en las universidades de especialización. Hay una que está en la UBA, que es la de especialización en pediatría, y nosotras somos la segunda especialización, así que para nosotros es un gran desafío, y además también es un gran desafío en la temática. En primer lugar significa eh, para la universidad, un logro en el reconocimiento de la calidad de los posgrados que, que brinda al conjunto de la población que nosotros queremos que, que vengan a, a esta maestría. Luego también es un reconocimiento a la trayectoria de todos y cada uno de los integrantes, de los docentes integrantes, porque ese es un, un factor importante que tanto la CONEAU como el Ministerio observan a la hora de establecer la acreditación. El Ministerio establece determinados criterios de acreditación que evalúan tanto el plan de estudios de la carrera para ver en el plano disciplinar si cumple, cumple los requisitos básicos y en el plano de la formación de los profesores los requisitos académicos y si el cuerpo docente tiene el nivel de calidad suficiente como para dictar lo que se brinda a, también se evalúan las condiciones edilicias y tecnológicas de cada uno de los posgrados. La importancia que tiene es que en líneas generales esto es visto como una señal de reputación del doctorado por un lado y por otro lado, en general, en los mecanismos de asignación de becas, el hecho de que el programa esté acreditado juega un punto a favor para quienes opten por esta carrera y les facilita, de hecho, les puede facilitar la obtención de esa, obtención de esa beca. Ante la Comisión de Evaluación Universitaria fueron acreditadas el, tanto el Doctorado en Desarrollo Económico, la Maestría en Educación, la Especialización en Criminología y la Especialización en Terapia Ocupacional Comunitaria. Y frente al Ministerio, la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad y la Maestría en Políticas de Planificación y Evaluación de la Educación Superior. Todo esto de alguna manera lo que da es un marco más de eh, institucionalidad, en donde la Maestría es definitivamente propone una trayectoria de formación que creemos que puede ser de muchísima calidad este, y, y realmente digamos, nos entusiasma eh, seguir en esta dirección. El ébola es un virus que fue detectado por primera vez en 1976. Los brotes tienen una tasa de letalidad que puede llegar al 90% y es transmitido al ser humano por animales salvajes. En nuestra universidad, el Laboratorio de Ingeniería Genética y Biología Molecular y Celular realizó una charla sobre el ébola, la genética, el diagnóstico rápido y los estudios clínicos. El doctor Gary es una persona, una, una eminencia en lo que es el área de los arenavirus él en particular estudia el virus de Lassa nosotros en la universidad estudiamos el virus de Junín, que son virus muy emparentados, los dos son causantes de fiebres hemorrágicas de enfermedades graves, en Argentina ya está controlado, pero en su momento fue una enfermedad grave, y es bueno que tengamos una colaboración con ellos, porque en particular ellos están trabajando en generar una terapia, una inmunoterapia contra asa. y también sería bueno poder en el futuro generar una inmunoterapia contra el virus de Junín. En este caso, él viene a dar uno de los... Eh de los seminarios sobre los que del sobre los virus que trabaja que es el virus de ébola que produjo una epidemia que está produciendo todavía una epidemia la más importante de la historia en África y una epidemia que por primera vez en la historia se extendió a otros países fuera de África. We were working on this virus, Lassa fever, the one that's very closely related to the virus here in Argentina, and our surprise and our shock and all the preparations that we had to make when en la universidad, los alumnos mismos, los profesores, tengamos la oportunidad de escuchar a una persona que estuvo en el frente de batalla, por decir así, y, y que te cuente un poco la, la realidad de las cosas, me parece que es importante. Y también eh, es importante que mostrar cómo a veces los profesionales de la investigación, incluso bueno, pueden llegar a involucrarse en... Eh, explícitamente en, en, en la línea de batalla con, con la enfermedad en sí. Si bien investigamos, bueno, también en algún momento esa investigación llega a algo aplicado a resolver un problema puntual. Entonces eso me parece que es importante. Tenemos que ser muy cuidadosos con el tratamiento de estos virus eh, porque pueden producir eh, condiciones, pueden producir condiciones sanitarias inesperadas para, la, para el sistema y hay que estar siempre eh adecuadamente preparados para responder. When the cases started to come, we knew that we had to be ready and unfortunately we were not prepared. So, uh the situation got very bad there in West Africa as you know many many cases. So we're going to relate the experience hopefully to get some help and to figure out how to make this never happen again. Big Bang Theory es un grupo de científicos españoles que realizan monólogos humorísticos para comunicar y promover la ciencia y la tecnología como temas cotidianos entre el público general. Se formaron en el certamen internacional FameLab, destinado a explorar nuevas estrategias para comunicar la ciencia. En su gira internacional visitaron nuestra universidad y brindaron su show a toda la comunidad para dar inicio al segundo semestre de clases. Nosotros nos conocimos en un concurso de monólogos científicos, que eso existe, en el, se llama FameLab. Empezó en Inglaterra en 2005 y llegó a España hace tres años. Nos conocimos allí, nos juntamos un fin de semana en Madrid y decidimos montar el grupo para seguir haciendo esto, aparte de, pues del concurso, más allá del concurso en teatros, en bares... Vamos a mezclar humor con, con conocimiento que nosotros tenemos. Nosotros somos científicos de laboratorio y lo que vamos a hacer es contar chistes ambientados en temas científicos y con alguna explicación científica que, que acompañe. Además, luego al final... Hacemos un turno de preguntas por si alguien se ha quedado con alguna duda o quiere decir algún comentario o simplemente quiere saber nuestra opinión de alguna cosa. Que nuestros estudiantes vean que dentro de la carrera del científico entra la risa, entra el convencimiento, entra el entusiasmo, porque si algo pasa con ellos es que son apasionados de lo que hacen y lo cuentan con esa pasión. Parece que ese es uno de los mejores aprendizajes que podemos darle a nuestros alumnos. Permite también acercar al, a la ciencia y a los problemas de la ciencia a partir del humor. Este, a, digamos, permite además conocer este, un montón de, de cuestiones científicas que, gracias a la divulgación científica y en esta, en esta versión de humor, este, llega a un público mucho más amplio. Big Bang es, es un poco Big Bang Theory, que es la Big Bang Theory, que es la teoría de la gran explosión del origen del universo. Y sustituimos ese Bang por Van de furgoneta. Un ...un poco en honor a, a todos esos cómicos... ...que van de pueblo en pueblo en sus furgonetas... ...yendo a los teatros y... ...pero siempre llevan pues eso... ...todo su material en una furgoneta y se van... ...y era un poco hacer esa semejanza ¿no?... ...somos científicos Big Bang... ...pero a la vez somos cómicos... ...y vamos de gira a los sitios donde nos llaman... ...con la furgo. Animar a los estudiantes... A que, bueno, a que conozcan las salidas más allá de las empresas eh, en la investigación. Nosotros venimos todos del mundo de la investigación eh, fundamental, sobre todo en, en universidades y en centros públicos, y los alumnos pues eso, que conozcan qué hay después con detalle de, de la universidad, porque se encuentra en el mismo edificio. Estos colegas y amigos son científicos y deciden que hay otra forma de contar la ciencia, que no por divertida o entretenida es menos rigurosa y me parece que tenemos mucho que aprender de eso de, de, de sin perder el rigor, sin perder lo, lo, lo que uno cuenta, uno puede mandar fruta cuando cuenta ciencia, hay otros discursos posibles y por eso este objetivo de traerlos acá para que veamos otra parte del mundo, digamos, en, así como diría el Che, digamos, en, en ciencia o en la revolución hay que endurecerse sin perder la ternura jamás y encima sin perder la risa. Una pregunta que llega a Twitter es cierto que tienen publicado un libro con muchos de sus monólogos científicos, en concreto 25, y que además a cada uno de los capítulos de monólogos corresponde un capítulo de ciencia que da una explicación somera de la ciencia que hay detrás del monólogo. Que el libro se llama, si tú me dices, Gen, lo, tengo todo, lo, lo, lo, lo dejo todo, es que no lo leo bien, y que, que así se llamaba en España, pero que aquí se llama Científicos sobre Ruedas y que está ahí y lo pueden comprar ustedes en Argentina. Sí.